¿Qué tal amigos? Somos Leonardo y Eliezer. Y en esta oportunidad les presentaremos un pequeño ejercicio sobre la dinámica de una partícula. El enunciado del problema nos dice que una persona ala con una cuerda una caja de 20 kilogramos con una fuerza de 50 newtons, formando un ángulo tita con respecto a la horizontal sobre un piso rugoso que genera una fricción de 10 newtons. La caja se mueve con velocidad constante. Determine. A. La dirección en que la persona ala la caja. B. La magnitud de la fuerza normal. C. El coeficiente de fricción entre la caja y el piso. Ahora pasemos a la solución del problema. Antes de hacer los cálculos es necesario representar gráficamente todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Esto lo haremos mediante la utilización de un diagrama de cuerpo libre. Primero representamos nuestra caja. Para ayudarnos a representar las fuerzas utilizaremos un eje de coordenadas, X, Y. Segundo representamos la fuerza de tensión que tiene dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y, que se origina cuando halamos la caja, y que va en la misma dirección que la cuerda, o sea en el ángulo tita. Luego representamos el peso, que va siempre hacia abajo. Continuamos con la fuerza normal, que es siempre perpendicular a la superficie, y por último la fuerza de fricción, que va en dirección contraria a la del movimiento. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, representado. Y podemos ver todas las fuerzas, esto nos ayudará a realizar los cálculos, ya que, sabemos cuáles fuerzas son negativas. Ahora pasamos a realizar los cálculos. Antes de realizar los cálculos es importante tener en consideración lo siguiente. Primero, la aceleración es cero, ya que el cuerpo lleva una velocidad constante, y no se mueve en el eje Y. Segundo, la fuerza de tensión tiene dos componentes que son, Tx, que es igual, a la magnitud de la tensión, por el coseno del ángulo. Y, Ty, que es igual, a la magnitud de la tensión, por el seno del ángulo. Tercero, la segunda ley de Newton que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la aceleración por la masa. Y por último, el coeficiente de fricción indica la resistencia al movimiento entre superficies. En esta parte le daremos solución a cada una de las preguntas que nos plantea el enunciado. En la primera nos pide la dirección en que la persona ala la caja. Para de darle solución tenemos que hallar el valor del angulotita. Primero haremos uso de la ecuación de la segunda ley de Newton, donde debemos sustituir los datos de la ecuación por las fuerzas que actúan sobre el eje X, que son la componente X de la tensión y la fuerza de fricción que es negativa debido a que se encuentra en la parte negativa del eje X debido a que el caja no se mueve la aceleración es cero. Dicho esto solo debemos despejar el agulotita y habremos dado respuesta a la primera pregunta. En la siguiente pregunta, nos piden que la magnitud de la fuerza normal, al igual que en la primera usaremos la ecuación de la segunda ley de Newton, y sustituiremos igual, pero con la excepción de que usaremos las fuerzas que actúan sobre el eje Y, que son la normal, el peso y la componente Y de la tensión. De la misma forma que en la primera la aceleración es cero debido a que la caja no se mueve en el eje Y. De la ecuación que nos queda despejamos, la fuerza normal y efectuamos la suma, y así obtendremos su magnitud. Y en la última pregunta nos piden el coeficiente de fricción. Primero debemos despejar el coeficiente de fricción, de la ecuación de la fuerza de fricción, que nos dice que la fuerza de fricción es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Sustituimos y obtendremos el valor del coeficiente de fricción, que no es más que el porcentaje en que la superficie detiene a nuestra caja, en este caso es 0.6, que es igual a decir que la superficie detiene a la caja un 6%. Bueno chicos esto fue todo, hasta la próxima.